Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar los agujeros del cráneo. Entonces, eh, vamos a ir viéndolos eh, los agujeros eh, relacionados con, con los huesos. El primer hueso que vamos a estudiar, por tanto, será el temporal. Y aquí, bueno, pues el temporal lo veis, ¿vale? Esta es una, una vista endocraneal, es de color amarillo, y aquí en la vista inferior del cráneo, pues lo vemos que en la parte externa, bueno, pues es este que es de color amarillo. Bien. Pues, eh, endocranialmente, el primer hueso, el primer agujero que nos va a interesar es el meato acústico interno, ¿de acuerdo? ¿Que dónde lo vamos a encontrar? Pues en la zona petrosa. Pues os voy a dibujar aquí para que veáis. Esta sería la zona toda, que es como un triángulo, sería toda la zona petrosa, ¿vale? Del hueso eh, temporal. Entonces, el, el meato acústico interno nos lo vamos a encontrar aquí. Os lo voy a poner así en este color. Sería este de aquí. Bueno, ¿Se va a comunicar con quién? Con el meato acústico externo, ¿vale? Que lo vamos a localizar aquí. Aquí ya os pongo meato acústico externo y aquí este es el meato acústico interno. Bien, eh, ¿qué nervio, qué par craneal va a pasar por ahí? ¿Se va a comunicar por ahí? Bueno, pues tenemos dos pares craneales, el vestíbulo coclear, que es el par craneal 8, ¿Vale? Y también tenemos el eh, facial, que es el parcraneal 7. Otro agujero interesante de, que está eh, dentro del la temporal será el estilo mastoideo. ¿De acuerdo? Eh, para ello nos vamos a ir a, la, a esta parte del, del cráneo y este agujero lo vamos a encontrar entre lo que es la zona, eh, lo que es la... La apófisis es el apófisis estiloides, ¿vale? Que este sería la apófisis estiloides, para que nos hagamos idea. Y también lo que puede ser el proceso mastoideo del hueso temporal, que será esta zona de aquí, ¿vale? Con lo cual, eh, el, este, el agujero estilo mastoideo lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? Es un poco complicado de ver ahí, ¿vale? Aquí en el cráneo, si os fijáis, tenemos lo que es el eh, mastoideo, esto es lo que es la... Lo que es el proceso mastoideo del temporal, ¿de acuerdo? Y luego aquí tendríamos, aquí tendríamos el, la apófisis estiloides. Bien, ¿dónde tendría el agujero? El agujero, el estilo mastoideo, lo tenemos aquí. No sé si se ve bien o no. Aquí está. Con este, a ver, aquí lo tendríamos. Vale, buscaríamos, buscaríamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí, ahí, este sería, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, este es un, este sería un, es una maqueta y no tendremos comunicación. En los de clase sí que, se, sí que podemos ver la comunicación, tanto exterior como interior, a través de este agujero. Bien, pues tenemos el agujero, el estilomastoideo, y ya os pongo aquí, ¿qué enero, qué niña va a pasar por este a través de este conducto, bueno, pues vamos a, a tener el par craneal 7, que es el nervio facial. ¿de acuerdo? Otro conducto eh, que se ve en este dibujo, en este, en, este, en esta vista inferior y que tan bueno eh, es importante, es el conducto carotidio. Vale, lo vamos a poner de color naranja. Lo tenemos aquí. Este el conducto carotidio. Aquí tenéis, ahí tenéis el otro. Bueno, pues este conducto carotidio, ¿vale? Es medial. Vemos que va a ser medial a la apófisis estiloides, ¿de acuerdo? Y va a ser anterior al agujero yugular. Lo vamos a poner aquí, el agujero yugular, que ya nos suena, vamos, luego hablaremos de él, ¿vale? Nos lo vamos a encontrar aquí. Entonces, siempre va a ser medial este conducto carotidio, lo vamos a encontrar porque es medial a la, a la apófisis estiloides y va a ser anterior siempre al conducto yugular. Vamos a poner, os voy a poner aquí, este es el conducto carotidio, el ¿vale? conducto carotidio. ¿Vale? Bueno, bueno, es interesante este conducto carotidio, porque Porque pasa la arteria carótida interna. Bien, y el otro agujero de aquí vamos a hablar a nivel de hueso temporal es el agujero yugular, ¿vale? El agujero yugular que ya os lo puse aquí, lo vamos a, Es muy fácil de localizar este agujero, este agujero, el, el agujero jugular es fácil de localizar, ¿por qué? Porque se va a encontrar entre el hueso temporal, perdón, entre el hueso occipital, en este caso, y el temporal, siempre. Lo vamos a encontrar ahí, ¿de acuerdo? En este caso se ve muy bien aquí, ¿vale? Sería este agujero de aquí, ¿vale? Lo vamos a encontrar nosotros entre el hueso occipital y el temporal. Fijaros, aquí lo vemos... Se ve perfectamente aquí. Vale, yo tengo eh, localizado el hueso eh, tengo el hueso occipital. ¿vale? Es la, la línea media entre el hueso occipital y el temporal. Entonces, aquí lo tenemos. Vale, os pongo aquí para que lo veáis. Vale. Este sería el, el agujero. A ver si aquí se puede ver. Vale. Este sería el perfecto. Ahora se ve. ¿Vale? Y endocranialmente, pues tendríamos aquí. ¿Vale? Perfecto. <risa> bueno, pues este es el agujero Le vamos a poner aquí, os lo voy a... vamos a ponerlo así. Va a ser el agujero eh, yugular. Bien, este agujero yugular... Es importantísimo, porque Porque va a pasar el par craneal el 9, pasará el 10 y también pasará el 11, ¿de acuerdo? O sea, va a pasar el nervio el glosofaringio, el nervio vago y el nervio espinal. Esto en cuanto a los agujeros que podemos encontrar en el hueso temporal. Pasamos entonces a ver ahora el el hueso occipital, vale, el más grande, el que más conocemos, bueno, y importante, va a ser el agujero magno, pero hay un hay un agujero que se denomina conducto hipogloso, os lo voy a poner aquí, vale, el conducto hipogloso. Conducto hipogloso. Bueno, es importante porque, porque va a pasar el nervio hipogloso. ¿Cómo lo vamos a localizar? Bueno, pues se va a localizar porque es anterior, ¿de acuerdo? Aquí ese es, es el cóndilo del occipital que se articulará con el ala, la, con, el, con el alas, ¿de acuerdo? Entonces es anterior, nos lo vamos a encontrar anterior al cóndilo. Eh, os lo voy a mostrar aquí en el cráneo que tenemos de clase para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces a ver si aquí se puede ver. Perfecto, vale, sería este agujero, ¿vale? Siempre aquí tenemos el cóndilo. Tendremos el cóndilo aquí y es anterior al cóndilo. Perfecto. Y esta es su salida. Aquí tenemos su salida. ¿Vale? En el occipital. Perfecto. Bueno, pues este sería el agujero hipogloso. Nosotros lo vamos a localizar. Bueno, pues lo localizaríamos por aquí. A ver, en este rojo. Lo localizaríamos. Ah, bueno, lo puse por aquí. Lo localizaríamos por aquí, ¿de acuerdo? Bien, eh, y su salida, pues la tendríamos por aquí, su salida. Perfecto. Otro. Nos pasamos entonces ahora a ver qué huesos. Pasamos a ver ahora eh, en el hueso esfenoides. Nos vamos a encontrar. Pasamos a ver el hueso esfenoides. Esto lo sacamos de aquí y nos vamos al hueso esfenoides Venga. En el hueso esfenoides nos vamos a encontrar, aquí veis, nos vamos a encontrar. Eh, no sé, pero aquí, a ver si los tenemos aquí. Pues esfenoides, perfecto. Nos vamos a encontrar aquí dos agujeros importantes, que son los, el agujero óptico, ¿de acuerdo? Va a pasar por ahí, pues, el, el, primer, el segundo par anial. Bueno, aquí nos vamos a encontrar el segundo par anial. En el escenoides, ¿qué más nos vamos a encontrar? Importante va a ser la fisura orbitaria superior a esta altura, ¿de acuerdo? Fisura orbitaria superior. Acordaros del ala del ala menor del, del alas. Bueno, pues por aquí, en esta fisura orbitaria superior, los pares craneales que van a pasar va a ser el par 3, el que es el óculomotor común, va a pasarme el par 4 y el par 6 que va a ser el, el, el, el, óculomotor, el óculomotor externo. Un par que nos va a parar importantísimo es el trigémino, ¿de acuerdo? El trigémino que tiene tres ramas. La rama que va a pasar del trigémino en este caso será la oftálmica, por este agujero, oftálmica, ¿de acuerdo? Son tres ramas, acordaros, tres ramas. La primera es la oftálmica, ¿vale? Y luego nos quedan dos ramas, y la maxilar y la mandibular. Otro agujero que podemos encontrarnos importante a esta altura... Vale, va a ser el agujero redondo. Bueno, antes que nada lo que se ve claramente va a ser el agujero oval, que lo tenemos aquí. Vale, aquí tenemos el agujero oval. Vale, pues Lo pongo así. Este es el agujero oval. ¿Quién va a pasar por este agujero oval? Bueno, pues por el agujero oval tenemos también que va a pasar el trigémino, pero va a ser su rama maxilar. Perdón, la rama mandibular, mandibular, déjame borrar aquí esto, perdón, va a pasar la rama mandibular. ¿vale? Y nos falta otro agujero más aquí, ¿vale? Que será, lo tendremos aquí, que será el agujero redondo y que, por eh, este agujero redondo también va a pasarnos el trigémino, pasará el trigémino, pero su rama maxilar. Vale. Bien, eh, ¿qué nos queda? Nos queda el agujero oval, que lo tenemos localizado aquí, por este agujero, no, el agujero oval ya lo hemos visto bien, tenemos el redondo, el agujero espinoso, ¿vale? Este es el agujero espinoso o redondo menor. Por aquí nos va a pasar la arteria meningia media y nos va a quedar simplemente en el, el, lo que es la lámina cribosa, que no va a estar en el esfenoides ¿no? Pero esta es la lámina cribosa, la lámina cribosa que va a pasar el par 1, ¿vale? Que es el olfatorio. Bien, eh, ¿cómo localizamos...? Eh, bueno, para localizar aquí, para terminar, ¿de acuerdo? Vamos a ver eh, el nervio óptico, ¿vale? El nervio óptico pasaría, este sería el, el agujero óptico y saldría, fijaros, por la órbita. Aquí tendríamos, nos vamos a encontrar con el, la fisura orbitaria superior y fijaros si nos sería intraorbitario, fijaros ahí donde sale. ¿De Luego tendremos el agujero redondo, el agujero redondo. que lo metemos por aquí, y saldría también, fijaros, saldría ahí. ¿Vale? Tenemos el agujero oval que hemos hablado de el agujero oval, a ver aquí, ahí se ve perfectamente, y su salida, ¿vale? Y luego tenemos el agujero que va a ser espinoso o de, agujero espinoso o redondo menor aquí está por donde va a pasar la arteria meningia media, ¿vale? y tendremos así ¿vale? ahí estaría perfecto pues nada con todos eh, estos, bueno, hemos ya visto todos los agujeros eh, que van a pasar a través de, de, bueno, los agujeros más importantes que nos interesan saber y qué eh, pares coloniales pasan a través de ellos, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos en clase, hasta luego.